¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars. Bueno, hoy os traigo una muy buena apertura de máquinas, tengo 35 máquinas para abrir, como estaréis viendo en pantalla, y nada, vamos a comenzar, como ya sabéis estamos a nivel 77 ahí lo pone todos vosotros lo veis veis con cada apertura que poco a poco vamos a subir de nivel, entonces primero sale esta morada que va a ser coche cacahuete. Lo tenemos ya maximizado. Nos dan dos gemas. Ya faltan poquitas para que yo pueda llegar a mil. Y una vez que llegue a mil gemas, no sé la verdad qué haré con tantas gemas. Pero seguramente... Mmm, aperturita, eh, De máquinas legendarias. Bueno, objetivos del vídeo. Subir de nivel. Un nivel mínimo. Tenemos 35 máquinas, son bastantes Un nivel, a ver si subimos A nivel 78 mínimo, que seguro Que sí, tenemos común es Bueno, el gigantón, de la hora Ya sabéis que con la nueva actualización Lo podemos volver a conseguir Bueno, tenemos ya dos Faltarían poquitos para conseguir Un coche fusionado Que es este, bueno, poquitos Nos faltarían 5, hay que tener siete Ya que estamos aquí Vamos a hacer un repaso tenemos el gigantón por ahí que necesitábamos todos estos bien y ya por aquí sería conseguir 7 swing nada fácil 4 eh, coches fúnebres una avioneta por aquí está el nuevo y último gun sagado que necesitaríamos un hot rod y tres carros de guerra quizás este es el que más cerca estemos de conseguir a continuar, vamos a continuar vamos a ver. no me troles más ahí está vale, llevamos ya alrededor de 3 o 4 a ver si sale cuanto antes salga la legendaria mejor, porque así no está tiempo a que salga otra y llevo ya tiempo sin que me salga ninguna, eh chicos vale, coche patrulla más uno nada, nada, si yo lo que quiero es que me salgan coches que no tengan maximizados o que necesite por el tema de coches fusionados o lo que sea Épica no puede estar nada mal Coche de energía que no lo tenemos maximizado Por lo cual voy a mover esto eh, 40 de experiencia Así que quedarían 75 para subir de nivel Quizás subamos, si sale legendaria seguramente subamos un par de nivelitos Morada El spinner ¡Hueva! Bien, continuamos el spinner lo teníamos maximizado, prácticamente todo lo tenemos maximizado, chicos. Tenemos la cuenta muy, muy farmeada, pero todavía nos queda, ¿eh? Ojo, cuidado, las aperturas no se acaban todavía. Está ese coche payaso, no está nada mal A ver qué sale ahora Vamos a abrirla Bueno, la hamburguesa no está nada mal La maximizamos un poquito Ahí está, un nivel más Y ya quedan 35 de experiencia para subir el nivel 78 ¿Qué, qué Power Up se nos mejorará? ¿Nos darán alguna cosa de prestigio? No lo sé Ahora lo veremos Lo que... Bueno, el otro día lo miré un poquito y creo que es a nivel 80 cuando sí que nos dan un coche de prestigio. Y ojo, que nos ha salido el Hot Rod, que este sí que lo necesitábamos, ahí está. Faltaría tres carros de guerra. Vamos a ver si tuviéramos un poquito de suerte, y al menos uno o dos, que nos saliese en la apertura. Sería mucho pedir que las of cars. Vale, común. ¿Habrán bajado el porcentaje de que salgan legendarias, macho? Es que no salen. No salen. Bolido clásico, vale. Bolido clásico más... Una gema. Es una gema. ¿Legendaria? No sale legendaria, macho. No sale, muchachos. Hamburguesa, como sabéis, siempre suelen salir. Los mismos coches. Y ahora sí, nivel 78. Os sabéis que no están. Bueno, la salud, nivel 7. 5 gemitas. Por ahí están. Quedan más probabilidades de recoger salud. Ok. Bueno, están todas estas opciones con la salud. Y como veis. Próximos premios nos van a dar las cuchillas nivel 7, coche de prestigio en el nivel 80. Uf. vamos a continuar. Nivel 78. No he mirado a las que quedan, pero ojalá, ojalá subamos. Bien, bien, bien, bien. Cuando no la esperábamos, ¿eh, chicos, cuando no la esperábamos, te doy, ¿eh? Queremos el avión. El avión. El barco. Lo tenemos maximizado. El barco no. ¿Por qué siempre me salen las que no tenemos? O sea, las que tenemos ya y maximizadas. Uf. Madre mía, de todas legendarias que me podían salir, me ha salido quizás una de las que menos quería. Para esto que no. Que no salga. Que no salga. Bueno. bien gemas. Que recaudamos. Camioneta. Una gemita más. Parece una apertura de recoger gemas. Más que otra cosa. Otra común. A ver, esta común. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? El bus alegre. Esa. Esa furgoneta combe. Bueno, quedan 21 máquinas, ¿eh, chicos? Quedan bastantes. Pero claro, si no nos sale. Lo que queremos que nos salga. Mal, vamos. Mira, dale. Trotacalles. Otro que tenemos maximizado, macho. Bueno, que no te extrañe que lleguemos ya en este vídeo a las mil gemas. Ahí está. Moradita. Onda redro Otra gema más. Dos más. Y tengo ya 991 gemas Chicos 991 gemas Tela No estoy escuchando música por ahí Vale, este coche payaso Más 20 de experiencia Gracias, Crash of Cars Mira, y hay coches por ahí Que no tenemos Pero... Y otros que tenemos a nivel 1, 2, no nos salen Nos salen nada más que los que ya tenemos y maximizados Venga, dame algo, por favor Triciclo, triciclo, una gemita, una gemita, triciclo oh. Bueno, épica Ahí si fuera el carro de guerra El carro de guerra no El carro de guerra creo que era rara. En este caso, el dragón. Dragón no, muchacho. El dragón no, muchacho. El dragón no sale mucho también. Pues, Podría salir el ariete, por ejemplo. Ay, ay, ay, ay, ay. El barremina, yo qué sé. Alguno que no tengamos el estruendo maximizado. Otra que está maximizada, macho. ¿A vosotros os pasa lo mismo? Madre mía, ¿cuántas gemas tenéis vosotros? Me dejáis en los comentarios. No es que David, yo soy nivel 85, soy nivel 90, soy nivel 90 y qué? el nivel máximo es el nivel fin. Estáis a unos niveles que la verdad que me sorprende bastante. ¿Qué os sale? ¿Tú para maximizar? Bueno, voy a quitar mi que. mi jepato de donde está, lo voy a poner en el otro lado, porque como estáis viendo. Tengo 999 gemas. Entonces, vamos a ir en busca de esas 1000. En esta ocasión, pues, bueno, si salen gemas, no vamos a hacerle el feo. Y es. el camión de la 2. Más dos gemas. Y como veis, ahí tengo 1001 gemas, chicos. Que os dejéis un like porque se va a venir un grandísimo vídeo. Madre mía, la de gemas que tenemos La tienda, no sé cómo saldrá a vosotros Pero a mí me sale bugueada, ¿no? Lo siguiente No entiendo muy bien El día que tenga que comprar algo Si llego a comprar No sé cómo lo haré Puedo raro todo Y nada, 13 máquinas Espero que nos salga otra legendaria, por favor Crash of Cars Dame una legendaria, 35 máquinas 35 máquinas He visto muchos vídeos He visto muchos vídeos Vamos a recordar Más gemas, macho Ya a la cuenta que vamos Apertura de 100 máquinas legendarias Y que nos empiecen a dar más gemas Cuando las tengamos ya todas maximizadas Polines podría salir el carro de guerra ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yeah, bien, máquina. La otra legendaria. Bueno, rara. Vamos a ver. Vamos a ver la rara que es. Peñón, maximizado. Madre si es que tenemos maximizados hasta los coches de prestigio. Otra común. Y otra común más. Cachis en la mar. Taxi. El taxi rara, madre mía. Es que ni épicas. 35 máquinas y nos han salido dos épicas. Dos épicas de risa. Como risa me da a mí cada vez que me saca dos coches a la vez. Coches, pina, salido dos veces seguidas, macho. A ver qué sale ahora ya nos sale otra vez el coche de sprint. Acuérdate. Bueno. Bueno, bueno, bueno. El carro de guerra. No me lo creo. Muchas gracias, Crash of Cars. Dios mío. Vale, a ver si os haréis otro carro de guerra como ha pasado con el coche de sprint. Ah. Vale, común. Calma, que nos ha dado ahora un poquito de, de cancha. Crash of Cars. Nos ha sacado el carro de guerra. Saca el camión de basura, que bueno No tenemos hemos maximizado Y ahora Ni con que saquemos otra legendaria Pienso yo que subimos este nivel eh. Nivel 78 Subiríamos al 79 Mejoraríamos las cuchillas Nivel 7 como habéis visto antes ah, Común, volquete Bla bla bla 1011 gemas Bla bla bla que me sacas, otra común Bla, bla, bla Venga, hombre, tarda más Ay, el quitanieves El quitanieves, chicos Nada, cuatro máquinas Una legendaria de momento, eh Y digo de momento porque Hasta que no abramos la última No sabemos Si puede llegar a salir una más O no Carretilla de mina la de la vista, hombre Coches ocultos a mí Coches ocultos a mí Venga, otro común Surfista ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, a ver si fuera el carro de guerra Cruzo los dedos Digo con el codo Con el codo Chacho, Dale Venga Uff, control y maximizado. No. Última máquina. Última máquina, chicos. No salió nada más que una legendaria. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Salse. Salse. Salse. De coches. Vaya insecto de coche. Madre mía, ni coches fúnebres, ni. Este coche. más años que el sot ya. Y no nos sale, macho. Es que no sale. Uf. Bueno, chicos, hasta aquí la apertura. Perdonad que esté un poco enfadado, pero no me salen las cosas que quiero. Entonces, si queréis que esté más contento, darle a like darle a la campanita para que os notifiquen los vídeos chicos siempre lo digo, nada suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cards